But I'm tired I will always be afraid Of... Estamos en el Relatos de la Noche de la Cripta Y Corregida por el Director Principal Arturo Espectral Bienvenidos A Todos Mis queridos máster del Terror Y habitantes Del Terror Vine a traerle Una historia hecha y corregida a su propia mano punto por mi hermano él se llama señor el rey del terror su canal estará aquí es la descripción de este mismo el vídeo apesará una tarjeta aquí en la pantallita esta historia sea redactada por mí y todos los derechos de su actor principal el rey de terror sin más de todo que decir empecemos con esto Recoge videos de ahora mismo amigos. La historia fue enviada por Senor Lamadoví y se titula El Anto de la Noche. Yo trabajaba en una empresa que no tenía horarios específicos, podrían citarme en cualquier hora de la tarde, pero por lo regular la hora de entrada era a las 8 pm no teníamos horario de salida, podríamos terminar a cualquier hora de la madrugada, me esforzaba mucho para terminar en una hora decente que no fuera en una hora peligrosa, pero por más que fueran mis esfuerzos, nunca lo lograba y por si fuera peor terminaba a las 3 am, sin ningún medio de transporte para ir a mi casa, tenía dos opciones quedarme dentro de la empresa con un frío, que calaban hasta la los huesos o encaminarme rumbo a mi casa, con todos los riesgos que eso representaba, muchos de mis compañeros y amigos del trabajo me aconsejaban que me esperara, incluso familiares, que eran avisados por vecinos chismosos, pero no podía esperar el aventurarme en la total oscuridad y ver con mis propios ojos fantasma, demonios, cosas tenebrosas y aterradoras, tal fue mi decisión que lo hice durante mucho tiempo, me resigné a salir siempre a esa hora, lo prohibido y grotesco de la oscuridad, los primeros días fueron un infierno, las calles siempre estaban desoladas, mis pensamientos me mataban, que pasara, que veré, saldré con vida de esta, un frío recorría mi espalda, el pelo me erizaba, sentía que cualquier cosa saldría de una esquina oscura y nadie volvería a saber de mí, pasaron meses y me fui acostumbrado, las advertencias no cesaban, pero yo quería saber si todo lo que se me contaba era verdad, no era fácil para mí caminar diario, y las tumbas que encontraba cada dos cuadras no ayudaban, tuve el error en pararme en algunas tumbas, y leer lo que decía sus lápidas de aquellos desdichados al parecer pararme en ellas y rezar por sus almas me traía paz y calma pero no lo recomiendo que lo hagan pues a mí se me ha pegado una sombra que me observa todas las noches mientras duermo luego me despierto y la veo finjo que no pero ahí está acechando. varios de mis familiares también ya la han visto porque suelen visitarme y mismo cuarto los asaltos también era mi mayor temor, de todos los lugares que recorría había uno en específico que me hacía temblar las piernas cada vez que pasaba por ahí, se trataba de un puente que había muerto mucha gente y era el foco de los asaltos por su nula luz, un día caminando por ese lugar, vi a un hombre dirigirse hacia mí, está aterrorizado, traté de evadirlo pero el hombre me seguía, me detuve y con valentía decidí enfrentarlo, lo que me dijo ese hombre me heló la sangre, el hombre me miró a los ojos y me dijo, has visto mi alma, me puse pálido, con esas palabras que hoy en día sigo recordando, supongo que era un alma en pena porque me empezó a hablar de sus tragedias a las personas que había decepcionado, a sus familiares que hizo sufrir, sus sueños frustrados etc, aquella noche crecí como persona al ver esa alma en pena vagando, con toda esa tristeza me hizo reflexionar sobre mi vida, hubo más cosas que me pasaron por no valorar mi vida no por querer descubrir a tal punto que casi estuve a punto de ser secuestrado por un hombre que era muy alto yo mido 1,73 pero aquel el hombre me hacía parecer pequeño completamente vestido de negro y de cuero se había bajado de carro a hacer el trabajo sucio caminé lo más rápido que pude le saqué un poco de ventaja había una curva que estaba llena de casas no me podía ver así que cuando llegué a esa curva corrí lo más rápido que pude y no paré hasta que mis pulmones no tenían aire y no podía dar otro paso más porque mis piernas estaban adoloridas por tremendo esfuerzo por suerte logré evadirlo le agradezco a dios que nada malo me pasó esa noche me pasaron muchas cosas que me